Hola, en este tutorial vamos a aprender a combinar correspondencia utilizando Brighter y Calc, la hoja de cálculo. Para ello, tenemos que partir de dos archivos. En una misma carpeta, tienen que estar ambos archivos en la misma carpeta, eh, vamos a tener por un lado el archivo de Brighter con una plantilla eh, que es la carta que queremos reproducir eh, diferentes eh, veces. Sería esta. En este caso, tenemos un boletín de notas de un instituto para el módulo de gestión administrativa, primer curso. Y por otro lado, en esa carpeta vamos a tener la tabla de notas. Un archivo con una hoja de cálculo, en la cual vamos a tener el nombre del archivo, ¿vale? El nombre perdón, del alumno, son nombres inventados en este caso, y cada una de las asignaturas que contiene ese módulo. Y luego, por último, un campo de observaciones, si queremos resaltar algo del alumno para que aparezca en el boletín de notas. Entonces, lo importante de este archivo, de esta hoja de cálculo, donde tenemos la tabla de datos, que vamos a, de donde vamos a coger los datos, lo importante es que los datos, la tabla tiene que empezar en la celda A1. Es decir, no puede haber ninguna fila encima en blanco ni ninguna columna por delante por la izquierda en blanco porque si no notará problemas luego Brighter, de forma que siempre empezamos en la esquina en la A1 y a partir de aquí vamos escribiendo los distintos apartados de igual forma siempre debemos asegurarnos de que todas las columnas tengan un nombre un nombre identificativo que luego vamos a tener que utilizar en, la hoja de en, la, en el procesador de textos cuando combinemos correspondencia. Entonces, ya tengo el archivo. Este de aquí lo voy a borrar, este dato, guardar, para después hacer una modificación. Entonces, cierro mi hoja de cálculo, ¿vale? Ya la tengo, se llama tabla notas, en este caso. Ya la tengo completa. Luego, primer paso, completo mi tabla de datos. Luego, preparo mi hoja de brighter, que es, en este caso, este, el boletín informativo. Vale, ¿qué es lo que quiero que aquí aparezca diferente? Pues quiero que aparezca distinto para el nombre del alumno, que aparezca también los datos de las notas, las distintas calificaciones las y las observaciones para cada alumno, ¿vale? Pues, primer paso para iniciar una combinación de correspondencia es, vamos a abrir los campos, vamos a buscar los campos que vamos a insertar, nos vamos a insertar, nos vamos a campo y más campos, ¿Vale? Entonces nos abre esta ventanita, en esta ventana debemos asegurarnos que estamos aquí, en esta última pestaña, base de datos, ¿vale? Esta pestaña, base de datos. Y dentro de esta pestaña, aquí tenemos diferentes registros, pero el que nos interesa es el primero, que pone campos de combinación de correspondencia. Una vez que tengo aquí seleccionado este campo, aquí me van a aparecer las distintas bases de datos que yo he utilizado en otras combinaciones de correspondencia anteriores que haya realizado. En este caso no me aparece, me aparece la, una que hay de ejemplo, bibliografía, pero no me aparece la de notas, que es la que yo quiero, el archivo de la hoja de cálculo como hemos visto antes. Para ello vamos a indicarle aquí al programa, haciendo clic en examinar, dónde está ese archivo. En mi caso lo tengo en el escritorio, en la carpeta combinar, tabla notas, doble clic y fijaros que automáticamente me ha aparecido el nombre del archivo, tabla notas y aquí hoja 1 que es el nombre de la hoja donde tenía la tabla con las notas, puesto que yo no le he cambiado el nombre, le he dejado el que viene por defecto. Ahora, aquí tenemos, fijaros, los nombres de las columnas. Si yo abro el archivo, tabla notas, fijaros, eh, ahora me está diciendo que está, está en modo lectura, porque lo, tengo utiliza, lo estoy utilizando con Writer, ¿vale? por eso no me deja modificarlo. Tengo la columna alumno, tratamiento informático de datos, técnica contable, las distintas asignaturas, pues alumno, tratamiento informático de datos, técnica contable, etcétera De forma que tenemos las mismas, eh, los mismos campos ordenados, vale en ese mismo orden. Entonces, siguiente paso sería ir resaltando los sitios donde yo quiero insertar cada uno de esos campos. Por ejemplo, en el caso del alumno, yo aquí yo lo he puesto antes, alumno, eh, lo resalto entero, el texto que tenga, y hay dos maneras de insertarlo, o bien hago clic aquí encima alumno y le doy a insertar, como acabamos de hacer, ¿vale? deshacer, o bien otra manera es, selecciono todo esto, me pongo encima del texto que se, del campo, que sería alumno, y hago doble clic, y automáticamente, ¿veis? me lo ha sustituido. Son dos maneras de hacer lo mismo. Entonces, puedo mover esta ventana y ponerla en el sitio donde yo quiera, donde menos me moleste. Y vamos uno por uno, sustituyendo los distintos campos. En este caso, la nota de la primera, tratamiento informático de la información, que es esta. Fijaros que le puse la abreviatura de las asignaturas. Pues, doble clic. ¿Vale? Tratamiento técnica contable, doble clic. Eh, Compra-venta, doble clic. Y así vamos sustituyendo una a una cada uno de, las, de los campos. Recordad que campos, cuando hablo de campos, me refiero a las columnas. Cada una de las columnas de la hoja de cálculo. Doble clic. Inglés, doble clic. Y me falta el último. Muevo la ventana para que no me estorbe. Aquí. Observaciones, doble clic. Ya lo tenemos. Cerrar, la cierro. Ya no necesito esa ventana. Eh, ¿Por qué me aparece sombreado este campo de aquí? 26 de enero, la fecha, pues porque yo previamente he insertado un campo de fecha, me voy a insertar campo y me voy a más campos, aquí fijaros, en la primera pestaña yo puedo indicarle que quiero una fecha, que me inserto una fecha, entonces ¿qué fecha quiero? pues quiero, aquí me dice los distintos modelos que puedo poner, pues yo quiero la fecha, por ejemplo, esta, 31 de diciembre del 99%, vale este formato pues haría doble clic y fijaros que automáticamente me la sustituye que no me gusta pues vuelvo a hacer doble clic y me deja otra para qué sirve este campo de fecha para que cuando yo abra este boletín este archivo de nuevo esta fecha se cambie automáticamente por la misma fecha que tenemos aquí en el sistema por la misma fecha del ordenador vale Para eso sirve un campo fecha vale pues ya tendría el boletín ya lo tengo terminado. Pero ahora lo que falta es el siguiente paso, que es sacar las cartas ya combinadas, ya terminadas. Es decir, las, las cartas personalizadas para cada uno de los alumnos. Para ello vamos a mostrar la barra de herramientas, combina correspondencia. Nos vamos a ver, barra de herramientas, combinación de correspondencia. ¿Veis? Nos ha aparecido aquí esta nueva barra. Esta barra es muy sencillita. Eh, nos vamos a fijar aquí en, los en estos marcadores, estos marcadores que nos dice entrada siguiente, si yo voy haciendo clic, fijaros, automáticamente me ha sustituido este modu este, esta carta, voy a ponerlo más pequeño para que se vea mejor, ¿vale? Aquí vemos, eh, Juan Ramón, Juan Ramón con sus distintas notas, 7, 5, 4 tal y observaciones, la recuperación de CAD, se realizará la semana de regreso de vacaciones Es decir, las observaciones que se ha puesto La última columna de la hoja de cálculo Para cada uno de los alumnos Y si vamos dando, va cambiando Fijaros, va cambiando con cada uno de los alumnos Hay alumnos a los que le hemos puesto Observaciones y otros que no ¿Vale? Ya tendría eh, la, la carta combinada Pero ahora falta sacarla ¿Cómo la puedo imprimir? Imaginaros que yo la quiero guardar para poder imprimirla en otro momento, no ahora mismo. Quiero imprimirla en otro momento. O porque no la voy a imprimir yo y se la voy a pasar a otra persona para que lo imprima. Por ejemplo, una imprenta. Entonces, una vez que ya tengo yo mi carta terminada, el paso para sacar las cartas es hacer clic aquí. Este documento con un disquete que pone guardar documentos combinados. Hago clic encima y me da varias opciones. Eh, ¿Guardar como documento único o separar en documentos individuales? O si quiero imprimir de la carta del registro 1 al 13, pero solamente registros seguidos, ¿vale? Entonces, ¿guardar como documento único para qué sirve? Para eh, crearme un nuevo documento de Writer con que contendrá cada una de las cartas combinadas, es decir, si hay... Eh, no sé el número de registros no me he fijado el número de registros que había. Pero si hay 10 registros, saldría un documento con 10 páginas. Y en cada una de esas páginas nos aparece esa carta personalizada. Separar en documentos individuales, me guardará un documento eh, para cada una de las cartas, para cada uno de los registros. Es decir, me guardaría 10 cartas diferentes, todas con el mismo nombre que yo le voy a dar y poniéndome detrás el número 1, número 2, número 3, etc. ¿Vale? Normalmente lo más práctico es guardar como documento único. Señalo la primera, le doy a guardar documento, me lo está creando. Me vengo a mi carpeta, en mi caso es la carpeta combinar, y le voy a llamar pues eh, boletín combinado. ¿vale? Los, en los nombres de los archivos no me gusta poner acentos, por evitar luego problemas. Entonces le doy a guardar. Y si abro mi documento, aquí tenemos el archivo creado, boletín combinado. Si hago doble clic, fijaros, me ha creado un archivo con 25 páginas. De forma que teníamos 25 registros. Voy pasando para abajo y tenemos la nota de eh, José López Pera, la nota de Jaime Domex Sánchez, nota de Pedro Fernández Ruiz, etc. Es decir, tenemos las cartas personalizadas para cada uno de los alumnos de este instituto, ¿vale? Cierro el documento combinado. Imaginaros otra cosa, se me ha olvidado añadir un comentario a uno de los alumnos y ¿qué tengo que hacer? ¿Modificar esa carta combinada? No, no hace falta. Hay una manera más fácil y es cierro, me tengo que asegurar que tengo cerrado el documento de Brighter. Voy a guardar los cambios, ¿vale? Tengo que tener cerrados ambos documentos. Me voy a la tabla Notas. Eh, me ha, antes lo he cerrado, por lo que sea rápido, finalizar. Y aquí voy a añadir en el último registro de Gloria pues un comentario. Por ejemplo, Gloria tiene que recuperar varias. Pues eh, no olvides presentar las prácticas a, a, de las tres asignaturas a la vuelta de vacaciones, por ejemplo. Le doy a guardar, ¿vale? Lo he resaltado en rojo para que veáis el cambio que he hecho. Le doy a guardar y es de Gloria, el último. Cierro por aquí. Ahora, por aquí cierro. Vamos a abrir ahora el documento de plantilla. Ya lo tenemos. Me voy al último registro. El último registro, si hago clic en este botón, me lleva al último registro que hay disponible. En este caso era el de Gloria, que es el último que he modificado. Y fijaros que automáticamente me aparece aquí el comentario que he añadido. No olvides presentar las prácticas de las tres asignaturas. vale De forma que desde aquí podemos modificar fácilmente cualquiera de las cartas. Ahora volvería a dar al botón de guardar documento. Guardar documento, lo dejo marcado la primera. Guardar documento, me pide el nombre, etc. ¿Vale? Una última cosa que podemos hacer para combinar correspondencia, es filtrar los datos. Es decir, imaginaros que quiero sacar solamente los boletines eh, que tengan aprobada eh, los, eh, la asignatura, por ejemplo, la primera, tratamiento informático de la información. Es decir, que esta nota sea mayor o igual a 5, la primera. Entonces, para poder filtrar la información que voy a combinar, en lugar de sacarlo de, desde aquí, desde el botón S, nos vamos a Archivo, Imprimir. ¿Vale? Es otra manera de combinar, determinar la combinación. Aquí me pregunta, dice, ¿quiere imprimir una carta modelo? Le decimos que sí. Y se nos abre esta ventana. En esta ventana tenemos esto, que son los filtros. Entonces, la parte importante. En primer lugar, me voy a meter en el botón este, filtro estándar. Si hago clic aquí, esta ventana, ventana que aparece muy parecida a la que... Eh, vemos en la hoja de cálculo cuando utilizamos los filtros de, eh, sobre las columnas para filtrar información. Entonces aquí tengo los enunciados de todas las columnas y yo quiero sacar de esta nota técnica de, de, info, de la información informática, quiero que esa nota sea mayor que 5. ¿vale? Si quisiera varios criterios, pues aquí le pondría ¿Vale? Esa nota mayor que 5, ¿vale? aquí aparece por defecto y aquí le indicaría el nombre de la columna ¿vale? y pondríamos el siguiente criterio. Aceptar, de forma que los alumnos que tienen esta nota mayor que 5 son estos. ¿vale? Fijaros que ahora solamente tenemos 8 registros. Ahora, me aseguro de marcar aquí, quiero que lo saque en un archivo, es decir, no quiero que me lo imprima inmediatamente, sino en un archivo para poder comprobar el resultado. Y aquí, igual que antes, marcamos en guardar como documento único. Le doy a aceptar y me pregunta dónde. Pues en la carpeta, en mi caso la carpeta combinar. Y le voy a poner de nombre boletín combinado 2 o filtrado. Venga, filtrado. Le doy a guardar y comienza el mismo proceso de antes. Este ya le puedo, le voy a dar a guardar, ya lo puedo cerrar, cierro. Me vengo aquí y voy a abrir... El boletín combinado que hemos sacado. Y ya tenemos, fijaros, en este caso tenemos 15 páginas, antes eran 25. Tratamiento informático de la información, un 7, un 7, un 8, ¿vale? Y así con todos los alumnos, puesto que le hemos dicho que solo me saque los boletines de los alumnos que tengan esta, no tan cuestión eh, positiva, es decir, mayor que 5. Aprobado, ¿vale? Luego ya tenemos todas las posibilidades, hemos visto todas las posibilidades que podemos hacer con un documento combinado. Como veis, eh, son muchas. Combinar correspondencia nos permite ahorrar muchísimo tiempo cuando tenemos que sacar montones de cartas personalizadas. Ya sea clientes, a, en, como en este caso alumnos, o eh, cualquier otro tipo de invitación, etc. ¿Vale? Cualquier duda, no dudéis en preguntarme. Un saludo.